Amigos, más información que nos llega desde eh, algunas fuentes del Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro estaría muy asustado porque el ejército y los civiles de Ucrania están inspirando a los militares para que hagan algo similar y derroquen al dictador del Palacio de Miraflores. Ya vieron que el presidente de Ucrania está inspirando al pueblo venezolano de que hay esperanza y de que se puede lograr algún tipo de movimiento Nicolás Maduro está en la cuerda floja ahora que han visto cómo están reaccionando allá, saben muy bien que lo pueden hacer acá, recordemos que esto, este tipo de cosas se contagian ¿verdad? y eh, revuelan muchas situaciones eh, a nivel internacional y esta es una oportunidad que se vería en los próximos días mientras que hay gente que está eh, muy detenida, eh, viendo todas las estrategias eh, en contra de Rusia, por lo que está haciendo con Ucrania. Hay otro grupo de gente que está viendo lo que sucede con países aliados como como Cuba, eh, Nicaragua, eh, Irán, pero sobre todo Venezuela por estar aquí en Occidente y por tener tropas rusas, incluso eh, bases militares. Hay varios oficiales de la Fuerza Armada Venezolana eh, que dicen que eh, saben que la intervención de Rusia-Ucrania va a tener consecuencias para Venezuela y algunos militares consideran que ese impacto verdad, en este ámbito militar va a ser eh, muy perjudicial para Nicolás Maduro. O sea, todo lo que está haciendo Vladimir Putin va a afectar al país de Venezuela. Todo esto lo han dicho expertos de la Fuerza Armada, algunos que todavía están allí, otros que son... Eh, ex generales, ex contralmirantes, ¿verdad? Pero saben que eh, hay aspectos en un hecho bélico que va a ocurrir entonces y que podría afectar o va a afectar a Venezuela. Eh, se trata de que eh, hay una serie de militares que estarían inspirándose y estarían, por supuesto, en este es el mejor momento para hacerlo, uniéndose para eh, poder... Eh, sacar al dictador Nicolás Maduro Las fuerzas armadas, eh, armadas de Ucrania Informaron que los intentos del ejército ruso De romper las defensas de Kiev eh, En la noche pasada fracasaron Y que ellos no pudieron eh, lograr lo que querían O sea, eh, Rusia eh, tuvieron que tener varias eh, derrotas significativas Y entonces hay un general en retiro del ejército eh, venezolano que está eh, calificando esta intervención de Ucrania como algo que puede eh, duplicarse y también imitarse en los territorios venezolanos y se podría lograr ciertos objetivos hay generales que se están reuniendo desde hace mucho tiempo primero porque no les van a dar más dinero dos ya Nicolás Maduro los estaba persiguiendo para eh, detenerlos y entregarlos a la Corte Penal Internacional para que fueran los pagotes de él, ¿verdad? Fueran o no fueran eh, los verdaderos eh, culpables, ¿verdad? Así que Nicolás Maduro se le ha salido todo al revés, no le ha funcionado bien y ahora tiene eh, muchos eh, enemigos. Y entre esos enemigos están todos esos generales que Nicolás Maduro estuvo sacando. Están también todos aquellos que utilizaron con lo de, lo de la mano de hierro, la operación esa, que era ir sacando a los propios chavistas, ¿verdad? Todos ellos ahora van a aprovechar esta situación y se van a unir para ir en contra de él. Eh, para un alto oficial eh, del de ejército de Venezuela, dice que el apoyo de Maduro a la acción de Putin está lo que está haciendo es eh, como que metiendo la pata colocando a Venezuela en una situación eh, sumamente eh, peligrosa para el país sumamente eh, perjudicial y por supuesto está las sanciones que va a empezar a tener también Nicolás Maduro y otras eh, personas del círculo van a ser mayores ¿por qué? por esto mismo e imaginemos esto es como si hubiera una pequeña fiesta en donde solamente eh, están invitados básicamente Putin y Nicolás Maduro. Pero la fiesta ahora nadie la quiere y todo el mundo quiere echarlos. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Quieren sacar a Putin. Putin está eh, perdiendo mucha popularidad, está perdiendo eh, muchos adeptos también. Y por supuesto que está recibiendo demasiadas sanciones y demasiadas acciones por parte de todos los países, tanto de la Unión Europea como de eh, Occidente y por supuesto de la OTAN. Eso mismo se está reflejando ahora Nicolás Maduro. Por eso di dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora mismo hay un régimen inconstitucional en Venezuela, por supuesto, y ahora por el asunto de Ucrania se está debilitando más la posición que tenía el dictador Nicolás Maduro, ¿verdad? Recordemos que, bueno, Rusia nunca estuvo quieto, siempre estuvo operando silenciosamente, eh, habían tomado ciertas cosas, Georgia, eh, antes fue Crimea, ahora van por Ucrania, pero en Latinoamérica, por ejemplo, ahora eh, no tienen en realidad... Eh, a, a gente en su control ya incluso México eh, ha estado eh, se ha portado bien solicitando en la ONU una resolución ¿verdad? para eh, contra Nicolás Maduro una resolución para Ucrania que puede ser también activada para Nicolás Maduro y por ejemplo estamos viendo aquí eh, algunos han pensado que se podría hacer una especie de intercambio antes se pensaba que como Rusia había amenazado a los Estados Unidos tratando de tomarse varios países influenciándolos. Eh, ahora parece que eso no va a suceder. Ahora mismo Putin eh, no tendría otros países en mente eh, para intervenir en Europa en este momento. Así que lo que va a hacer es que se va a concentrar un poco más en eh, Venezuela. Pero lo que estamos viendo aquí simplemente es, es cómo... Maduro está asustado porque eh, el ejército de Ucrania, los civiles, el mismo presidente, está inspirando a los militares venezolanos que están en descontento, que ya no le van a pagar, que ya no van a recibir dinero porque eh, Padrino López ya no puede recibir nada eh, de Rusia, ¿verdad? No puede recibir ningún dinero. Nicolás Maduro está desesperado porque no tiene dinero. Ellos ya habían... Eh, pasado la transición de haber sido sancionado en varios países eh, Varios países como Estados Unidos, Suiza En todos lados le habían eh, congelado mucho dinero Pero ahora, ¿qué sucede? No hay manera de pagarle Esto se va a dar en dos días, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver este tipo de movimientos, Movimientos de los militares, de la FAM eh, Movimientos también de ex militares Y también de muchas personas que serían eh, también civiles y por supuesto la oposición debe aprovechar esto para ver si entre ellos mismos pueden eh, resolver este problema y con al algún tipo de ayuda táctica verdad porque estos militares sí tendrían armas pero también se requiere una ayuda táctica en un momento en donde nicolás maduro está muy eh, vulnerable verdad así que eso es lo que estamos eh, viendo eh, Todavía se ve que bueno, hay una estrategia de seguridad del hemisferio occidental y los senadores de Estados Unidos han estado eh, trabajando para que no se permita que países como Venezuela tengan malas influencias, ¿verdad? Y eso sería un buen punto de partida. Ahora Estados Unidos tiene la oportunidad también para poder eh, sacarse el clavo también de varias cosas que habían pasado como lo de Afganistán, eh, muchas cosas que no se habían eh, hecho bien, no pudieron apoyar bien en Georgia. Y bueno, esta sería una buena oportunidad para poder responder eh, de la misma manera, pero de una manera más eh, democrática. Eh, porque si Putin dice que estaba entrando a Ucrania para salvarlo, muy bien Estados Unidos puede entrar a Venezuela para salvarlo, Pero por ahora lo que sabemos es que eh, hay mucho... Mucho susto en, en el Palacio de Miraflores porque todo lo que está sucediendo ahora mismo con Rusia y Ucrania está eh, impactando bastante en muchos militares de la FAM y eh, Padrino López, quien es un garante de Putin para cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Y que ahora sabemos que es quien recibe todo ese dinero para poder pagarle a los demás y a los demás militares. Ahora vemos entonces que va a haber un gran Problema. Por ahora Nicolás Maduro va a seguir pagando un alto precio por estar apoyando a, a Rusia, por estar en contra de Ucrania y por no haber sido neutral. Asimismo como están haciendo con eh, Putin, van a hacer con Nicolás Maduro, le van a quitar hasta la forma de caminar. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.